Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Qué pasa chicos y chicas? Bienvenidos a ah, un nuevo vídeo de la serie de Corland. O sea, Corland ha pasado por bastante y el día de hoy me encuentro aquí en una nueva aventura y pues la verdad yo vine que necesitaba comida. O Exactamente. Estuve, estuve, estuve. Pero pues, solo eso. Estuve andando, andando, me encontré con esta villa. No sé cómo llegar hasta ella. Aquí están las coordenadas, aquí yo las muestro por más cosas, cosa. Es el que ver la semilla. No sé. No sé cómo se... ...o pases. Pero bueno. El día de hoy porque llevarnos todo la comida que podamos. No sé qué me gustaría hacer en la casa, ¿sí? porque como sabrán, hemos pasado tantas cosas en la casa. Ya no sé qué más hacer allá. Aunque me gustaría comenzar un poco a irme de aventuras, ¿sí? lo que me gustaría comenzar. De las superaventura Como saben, en algún momento... No te va a pasar, pues sí. sí estaría bastante goto. Porque ya tenemos papas. Porque nos podemos alimentar de papas todo este tiempo. No sé qué nos estaría haciendo ustedes si mil de tu no sé. Pero no me gustaría el día de hoy fuera de aventura. Por temas de que en la casa no sé qué hacer, o sea, en la casa yo lo siento muy repetitivo, así que, bueno, ya vamos a hacer aventura. Sí. Y no sé qué más les interesa sí, vamos a intentar ir hacia sí, bastantes personas. Y la verdad, no sé dónde estén ¿Dónde están sus casas, ¿por qué? A ver, se ha matado un sitcom de alguien, nomás más que el rato todavía se no hace sé, porque también me la atención, no sé ¿Qué quieres? Yo me quiero llevar más que nada son mis papas No sé si hay papas para mí, o zanahorias Pero Prefiero zanahorias o papas porque, A ver, voy a llevar una la señora remolacha ¿Por qué le digo que ver Lo siento, pero yo, me, yo necesito los papas. Lo siento, chavos. Yo necesito los papas. A ver. Vamos a tener que andar por aquí un buen rato. Buscando papas o dos? así. Porque no encuentro más. Que... ¡Oh! Estoy Una diciembre. Son Ahí. Lo siento, señores. Bueno. Así que sí, casi poblado por todo, pero no me necesito ir. Si sí, pero. Alguien sé, que esté ahí. Cerca donde estaba en otra cara. Pero no sé. No sé qué punto si es sea buen idea. A ver. Vamos por aquí. ¡Hala! Yo no sé por qué siento que esto está... De Por Pero bueno... ¡Hala! Están disparando... Vamos, vamos, vamos... vamos. Porque la noche se pone muy pesada... Se pone muy pesada la noche aquí en Corlan... Que sí, yo prefiero... Irme... Antes que tener que pelear con los días... Vamos... Yo... Yo lo tengo que por arriba Yo lo cosas así Para evitar que no muchas cosas Se vendrán próximamente por Porque yo sé lo que les dije Bueno Vamos es a hacer nuestra aventura Y lo ven ¡Ah! ¡Oh! Llegué a mi casa Ay, ¿qué tanto leí? Le voy a dejar el cuarto Ah, ¿en serio? que les voy a hacer al cuento a ver por toda esa zona por toda esa zona me fui para allá es que es que me fui para acá así poco a poco yo pensé que había caminado mucho ahorita cuando vengo no hay cuenta que está cerquita de en casa vete de aquí pesado vete Gracias por irte. Era. ¿Cómo bueno, les decía? Yo di una vuelta. Que no sé en cuánto caminé. Pero di una vuelta. Eh... Pesados hombres! ¿Sabes qué si lo veo? Vete. Gracias por morirte. Gracias, yo le di una vuelta. limpiar, no Ya que llegamos por aquí, por esta zona, a mi casita, Toda de vamos a dormir, ¿va? Tenemos que dormir, tenemos que dormir, eso es lo importante. Tenemos que dormir. A ver. Ya que estamos durmiendo. No es que irte, no es que irte. Más o menos por donde era mi otra casa. Así que, ¡Hala! No, no sé si seguir momento o mejor, ¿sabes qué? Espera un ratito. ¿Sabes qué? Mejor deja de grabar. Que ahorita les pues, enseño las ah, experiencias. ¿eh? Ahorita no me da Bueno, chavos, aquí estamos picando un rato. Sí. Venirme a como se llama esto la minería y ahorita les enseño he todo lo que hemos ido aquí pero mientras que he no sé qué hacer un poco Acá a todos. a todos. Ay Dios mío. Y bueno, aquí que, aquí, que... O sea. Chau. Vean. Me encontré diamante. Esto donde no me, me imaginé no que encontrar. Me encontré amante llamante donde nunca me imaginé encontrar En serio, no sabía que es estaba ahí Te lo prometo No ha nada sí. La resta, ¿no? no sé No sé si dejarla por ahí o no sé Creo que no sé qué harían ustedes Si dejarla ahí Voy a llevarse. A ver. Vamos a explorarlo tranquilo por aquí. y si ya no encontramos nada de plano. Vamos. ¿no? Vamos. Si ya no encontramos nada. Ala. Tengo que tirar cosas. Tengo que tirar esto Literalmente me quedan sin eso. Me cae todo. A ver, meta. ¿Cómo quemas Esmeralda? ¿Cómo quemas Esmeralda? Es imposible. posible poco más esmeralda. Tengo 4 esmeralda. Tengo 4. ¿Cómo se encuentran en minerales de esmeraldas? ¿Cómo? Vente para acá, Zombie. Vente para acá. Sí, muérete. en serio chavos, no veo nada. No veo nada. tranquilo ahorita yo no, ya no quiero picar nada. Sí, ¿por qué no tengo carbón? Porque decidí no picar el carbón. O sea, me la viví así, mira. Sí. Literalmente me estuve casi poniendo torches. Por ahí una que otra quitaba. Joder mía o cosas así pero nada no, me regaló. ¿Sí, ¿Saben qué? si llevarme esto. Pero eso no va a ocupar espacio. La verdad no sé ni por dónde ni... me ¡No! papas! No sé ni por dónde vine Me llevo haciendo bolas muchísimo tiempo ¡Vaya! Ah, ¡Ven! Regreso a lo mismo ¿Saben qué? Voy a llevar todo lo que pueda Pero me cansé ¿Saben qué? Yo, no, ya me cansé de plan Estar así picando todo el rato yo saben mi truco de minería. Siempre. Con los que que casi veo que no me ocupo. tiro para tener más espacio. Es sí. Así que, ala. Ya de arriba se. Sí. No sé si sea por la minería, ok, pero.. Tengo que llevar acá. Pesado. Vale. Pues, bien, raro? Está bien raro. No te pagas a Realmente No le pagas a mí. No No También me está muy raro. está muy raro. Hay que ser muy raro. La casa luego no viene. La casa luego se me hiciste. Ok por esta ocasión solo por esta ocasión vamos a llevar todo esto porque vamos a ver en la casa se ocupa mucho en la casa se ocupa mucho el carbón así que por eso mismo sí, es cachavos sí, ay Dios! Yo me voy de primera. Yo me voy de primera. Listo. A ver. Yo tengo un presento de carbón por allá. Pero bueno. No sé por qué. A ver. Carbón, necesitamos bastante. Hola amigo, hola, ¿cómo estás? Espero, Espero que estés bien Espero que estés bien, muy bien muy guardo ¿Cómo guardo carnes? ¿Cómo ¿sí? guardo carnes? ¿sí? 35, 36, 36 Aún oh, me gustaría que en estas versiones existían los altos solos Aún oh, me gustaría eso Pero bueno Vamos por acá, para aquí Uh, perfecto XP, gracias Vente amigo, vente Pero si pon, el pollo frito a mí me encanta. A mí me encanta. No sé qué tiene que está está es la cueva de las esmeraldas es mi... ¿sí? es ¿Sí? la cueva de las malditas esmeraldas. O sea, ¿por qué? No lo no sé Pero bueno... Ya me cansé de minería por hoy Yo no quiero seguir minando no quiero seguir minando Así que... Antes no. de irme... Voy a tirar esto Y sí, bueno, vale no, no. Estamos algo lejos de casa. Pero pues no importa. Hacemos esto. Y... ¡Ala! Ah. ¡Qué bonito! Así que pues nada chicos, espero que les gustará muchísimo, muchísimo este nuevo episodio de la que Ya saben, como siempre, dejen su super like y hasta otra chavos. Adiós j plane j plane